Hágalo no, no, que decirle, lo lo a a Mayor, mayor, Mayor, mayor. usted tiene control de. No se me pegue, no se me pegue. ¿Cuál es la situación?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 más. Yo soy también viejo. La que no, hay que está con esa violencia. Sí, pero mágate no una violencia, tranquilo. Aquí llegaste a eso. Junior, cojan los suave, que aquí no me suben las cosas. Esto Aquí los jueces creen que tiene la palabra absoluta, la, la verdad absoluta. El compañero Junior está en su audiencia.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 Entonces, usted lo que tiene que hacer es dejar que su abogado, que el abogado haga su trabajo. ¿Cuál fue el delito que cometió, que cometió esta licenciada? No ha cometido ningún delito. ¿Por qué entonces lo apresa? Bueno, cosa de la, de la jueza. Sí, ¿Se puso a la jueza? No, ¿sí simplemente eh, dentro de la de ¿Sí? audiencia pronuncia algunas palabras donde la jueza quizás no le guste, pero eso dentro del trabajo de su abogado. ¿Condenan ustedes esta Claro así? que lo condenamos, claro que lo condenamos.